¿Qué tal amigos de Ciencia Ergo zoom revista científica multidisciplinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México? Soy Eduardo Loría, el director y fundador de la revista. En esta ocasión eh, les presentamos el, el volumen 28, el, el, número, el primer número del año. Llevamos 28 años de publicar en forma ininterrumpida la revista, en forma cuatrimestral. Y en este número... Eh, les comparto un editorial que toca aspectos muy delicados y muy, eh, muy lastimosos que tienen que ver con la, eh, las malas prácticas académicas y, y éticas de revisión incorrecta de artículos y rechazos injustificados por malas prácticas. En un artículo en una editorial anterior que yo escribí en el 2015, hablaba de las razones del rechazo número uno. Y ahí hablaba de por qué los artículos eh, son rechazados sobre bases justas cuando están mal escritos. Con lo cual, las razones del rechazo se adjudicaban con justicia a los autores por estar mal escritos sus trabajos. En esta ocasión, ese años se escribió un editorial más extenso que se llama Las razones del rechazo 2, que vinculan a esa primera parte, pero ahora hablan de malas prácticas de revisores y de editores eh, que eh, sentencian, que rechazan artículos académicos bien escritos. Entonces aquí, y en el editorial que les comparto a ustedes, eh, trato esos asuntos que pocas veces se han tocado ¿no? en la literatura, y que, por desgracia, son, son eh, crecientemente más frecuentes. ¿no? Entonces, eh, les dejo este editorial eh, para su consideración, inclusive si tuvieran comentarios o críticas, serían muy bienvenidas. Y también hacemos un recuento eh, estadístico de lo que ha sido la revista en los dos últimos años y presentamos eh, cómo ha cambiado el comité editorial, el comité de redacción, eh, índices de rechazos que tenemos, y la composición de los dictaminadores por eh, origen nacional internacional de la misma UAM, etc. Y con esto eh, queremos establecer un canal, bueno, no, no establecerlo, sino mantenerlo, un, un canal de, de, de comunicación continua de la revista con, con, los, con el público en general, particularmente autores y revisores de, de los trabajos. También les quería decir que estamos, eh, ya desde el número anterior, estamos difundiendo masivamente la estructura eh, capitular o del contenido de, de cada número para darle mayor visibilidad, mayor impact, impacto a lo que estamos trabajando en la revista. ¿no? Y también que la revista ya tiene dos años de ser una publicación con el modelo de publicación continua, lo cual significa que, de acuerdo, como van saliendo los artículos, se van publicando en línea, con lo cual eh, ahorramos mucho tiempo de integración del número comp completo para que puedan ser leídos. ¿no? Esto nos ahorra años de trabajo, es decir, para ustedes como autores que su trabajo se lea dos o tres años después de que fue aceptado. ¿no? Entonces, esta práctica de publicación continua, de publicación digital, también favorece mucho eh, la capacidad de Impacto de lectura, de retroalimentación y esas, esas prácticas eh, que estamos incorporando de tipo tecnológico, lo seguiremos haciendo con mayor eh, importancia para que las revistas tengan un mayor contacto, mayor impacto con la comunidad académica de todo el mundo. Amigos de Ciencia Zoom, nos vemos el, para el próximo número. Cuídense mucho. Hasta luego.